cosas como están personalmente y profesionalmente y luego tenemos algunas preguntas para tener una, una conversación más detallada sobre cómo nosotros y nuestras áreas protegidas y agencias están respondiendo ante esta situación en que vivimos pero uh, quiero comenzar dándoles uh, la bienvenida y agradeciendo a todos tomaron tiempo para estar con nosotros Uh, la, eh, ya hemos hecho esto con los cursos de 2019, 18, 17, ahora 16, también lo hemos hecho con los egresados de nuestros seminarios sobre turismo y áreas protegidas, que se hacen en inglés, pero en lo cual han participado también uh, muchos uh, latinos, inclusive uh, bastantes uh, compañeros de ustedes de sus propias instituciones. Entonces, ¿por qué no vamos con la forma que yo les veo en la, en la en, en pantalla? Y comenzamos en el sur allá con Daniel. Un breve saludo. Bueno, un saludo, un saludo para todos. Veo Caras que hace mucho no veías. Mauricio, ¿qué tal? Con Débora, con Carlos, con Caro, eh, con Erin misma, siempre mantuvimos contacto. Eh, brevemente, yo ahora estoy a cargo de un parque nacional, y es el Parque Nacional Iberá. Estamos eh, en una situación de, de parques cerrados al uso público y con tareas eh, mínimas de, de control y vigilancia y tareas eh, únicamente esenciales, así que somos muy poquitos, hoy estoy solo en la Intendencia. Eh, nada más, y espero, espero escuchar esas voces nuevamente eh, a causar mucha alegría. Un saludo a todos. Gracias, Daniel. ¿Y cuál, ¿En cuál parque está? Estoy en, en el Parque Nacional Iberá. Es un parque que se creó hace, en el 2016. Eh, es el, un humedal, el humedal más grande que tiene el país y el parque tiene eh, hoy actualmente 183 mil hectáreas. Que bien, yo tuve, no sé si te acuerdas, yo tuve la oportunidad de trabajar allá antes de que fue creado el parque en los primeros proyectos de Pen y he estado siguiendo de Ajá. cerca la creación del parque, el trabajo del grupo Tompkins y uh, uh, toda la uh -huh. restauración de las especies allá es una cosa increíblemente loable lo que se está logrando con el pantanal argentino allá en el norte de Argentina. Sí. Y seguimos con la Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un gusto verlos nuevamente después de ya un buen rato. Yo los saludo ahora desde la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz. Estoy aquí con la familia pasando la cuarentena, en lo que todo se restablece. Y bueno, yo ahora estoy laborando en una sociedad civil que se llama Elementum. Esta está dedicada a proyectos tanto de impacto ambiental, como de capacitación, educación ambiental y proyectos de conservación. Entonces, por ahora, pues no podemos salir a campo. Eh, hemos estado trabajando en proyectos de duna costera y este, unidades de manejo ambiental para pecar y decollar. Pero bueno, por ahora estamos trabajando todo a distancia, por computadora, esperando pronto pues, poder eh, reunirnos nuevamente en el Caribe Mexicano, donde yo vivo. Este, bueno, ya allá para continuar con el Un saludo a todos gracias e carlos é, bom dia pessoal é, peço desculpas porque vou falar um pouco em português pelo menos até o espanhol esquentar um pouco na língua qualquer dúvida podem perguntar que eu tento repetir é muito feliz em estar com vocês de novo mesma distância, ah, tô, hoje eu trabalho né, como coordenador é, dos processos de concessão de serviços, de uso público, de visitação nos parques nacionais aqui no Brasil. Né, sou o responsável dentro do, do, do Instituto Chico Mendes por trabalhar com toda, toda, toda, todos os contratos, né, todos os projetos, todos os contratos de concessão. É, depois, ao longo da conversa, a gente vai detalhando isso, mas também, como eu moro sozinho há muitos anos, estou aqui curtindo minha meu isolamento social, não em família, mas sozinho e trabalhando bastante. Aqui no Brasil já estamos em meio-dia e só agora pela manhã já fiz três reuniões e tenho mais duas à tarde previstas. Satisfação em ver todos. Obrigado, Carlos. Y, y puedo mencionar que con Carlos, supuestamente Ryan y yo íbamos a estar juntos en un evento hace apenas como cuatro semanas en Brasilia sobre concesiones y tuvimos varias uh, reuniones por teléfono de planificación y es de esas cosas que hemos tenido que cancelar. Pero qué gusto verte activo en ese campo y uh, Carlos es una de las personas que hemos seguido viendo más a menudo, Ryan y yo, en nuestros viajes regulares a uh, a, a Brasil para los proyectos que tenemos con el servicio forestal. Débora. Débora uh, Débora, ¿tienes noticias no? Sí, hola a todos, un gusto verlos. Voy a intentar hablar en español, pero sí, como Carlos, mi español es no mejor. Uh, Soy su madre, uh, ahora estoy dando almuerzo con mi hijo más. E o outro está uh, aqui, dormindo. E sigo nesse momento, uma quarentena, com minha Isso. família, em casa. Uh, e estou afajada, uh, afastada do trabalho. Estou de licença. Mas estou a trabalhar, sou chefe de duas. Uh, Duas áreas protegidas na Amazônia, na Reserva Biológica e em, uh, na Floresta Nacional. Duas áreas protegidas na Amazônia. Hace dois anos, em Pará, no norte do Brasil. Ok. Debra, sí. Carlos está en la gran ciudad capital y Debra está ahí en el norte, en la cuenca amazónica. Entonces, Mauricio. Tiene que quitar el, el mute, uh, Mauricio, para poder hablar. Buen día para todos. Un gusto verlos de nuevo, así sea pues por, por, por internet. Eh, a partir de este año en un distrito de manejo especial, en el Pacífico. Eh, cuando nos conocimos estaba en el pie del monte amazónico, luego estuve en los Andes y ahora estoy en el Pacífico, se itera. Está muy cerquita a Ecuador por el, por el mar Pacífico. Apenas me estaba instalando cuando sucedió esto de la, de la pandemia, entonces, eh, re regresé a, a Pasco, donde está mi familia, estoy en casa, y bueno, pues, eh, hace de esto para trabajar, pues, en un ecosistema y en un mundo nuevo, como es el mar Pacilino. Son cerca de 190 mil hectáreas, de las cuales el 90% están, pues, eh, en en el mar. Entonces, para mí va a ser algo nuevo, pues muy especial. Vengo de la montaña y es negra del Pacífico de Nariñez. Gracias, Mauricio. Estás uh, trabajando cerca de Tumaco, entonces? Parece que se congeló, Mauricio. Si puede ponerlo en chat si estás cerca de, de Tumaco, ahí donde estás trabajando. Uh, ahora vamos con su paisano, Milton Kings. ¿Cómo le va, Milton? Hola, muy buenos días a todos. Qué bueno saludarlos, eh, verlos bien en medio de esta crisis. Bien, un saludo. Eh, pues Bien, por acá trabajando. Eh, yo trabajo pues con la organización del gobierno de Colombia que es una corporación autónoma regional eh, nosotros a diferencia pues como les comentaba ya cuando estábamos estudiando no, no tenemos un, un, un gerente de área protegida sino que en mi institución, eh, personas como yo estamos a cargo como de cinco o seis áreas protegidas más o menos, entonces es diferente el modelo, eh, es el parque regional del Nima, la reserva forestal protector nacional de Amaime y el distrito de manejo integrado de Las Domíngues más o menos suman unas mil hectáreas, y bueno, pues ahí vamos, ¿no? igual, wow, siguiendo, estudiando, moviéndonos con las áreas protegidas, dándole mucho al turismo-naturaleza, al aviturismo, bueno, muchas cosas, y bueno, qué bueno compartir por acá con ustedes. Un placer. Gracias, Milton. Y Felipe Hola. Hola amigos, ¿me escuchan? Buenos días, un gusto encontrar a todos ustedes. Bueno, desde 2016 eh, se cambió algunas cosas acá. Eh, yo salí del, eh, de la institución gubernamental. Eh, quizás yo, yo tenía una carrera allá, pero decidí salir. Entonces ahora estoy terminando mi tesis de doctorado sobre gestión de áreas protegidas, que empecé en 2016. Estoy el coronavirus solo fue bueno porque tuve tres meses más para cerrar la tesis, la única cosa buena. Eh, bueno, desde que salí del gobierno estoy haciendo algunas cosas acá, estoy participando de redes de jóvenes en áreas protegidas, eh, que formamos en el Congreso en Lima, que Jim, eh, Milton estuve también, tuve la oportunidad de encontrar ellos. Eh, estoy participando activamente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas acá, también de Brasil. Eh, eh, también empecé una, una idea de una... es como una organización. Milton tuve la oportunidad de conocer un poco, eh, llamamos como Movimiento conservativo Estamos activando algunas cosas en áreas protegidas acá, una aplicación móvil para senderos, eh, actividades de sostenibilidad financiera, eh, trabajos de activar también turismo en la naturaleza con po poblaciones locales. Entonces estoy manejando eso junto con la TESI, pero fuera de, de, de la institución de gobierno. Hoy. Eh, gracias, después hablamos más también. Gracias, Felipe. Igual en el caso de Carolina, cuando tenemos estos encuentros, es muy común que la gente que estaba en ONGs se van al gobierno. Los que estaban en el gobierno central se van a las munis. Los que estaban trabajando por años en una institución vuelven a estudiar. Entonces, estas son cosas de la vida de un conservacionista y, y uh, es muy común de que uh, en el transcurso de la carrera uno va cambiando uh, de, de una institución a otra, sea pública o privada. Seguimos ahora con nuestro compañero desde la Amazonía ecuatoriana, por lo menos estuvo con Luis. Muy, muy buenos días. Un gusto igual saludarlos a todos. El comentarles que la situación acá en, en Ecuador no, no, no está bien porque empezamos con una reestructura que va a finalizar... A partir de, de este fin de mes, en junio, ya somos Ministerio del Ambiente y Agua. Entonces, ha empezado a haber muchos movimientos, incluso de, de personal. Eh, yo sigo como coordinador de Patrimonio Natural a cargo de cuatro áreas protegidas de, de una provincia en Ecuador, en, en el norte de la Amazonía. Y también impulsando lo del corredor trinacional con Perú-Colombia. Actualmente estamos con un apoyo de EIZ de a través de un proyecto trilateral, que, en donde Ecuador es beneficiario de, de los recursos que, que da la, esta organización. Y seguimos trabajando, seguimos trabajando por el asunto de conservación. Vamos a ver qué pasa pero partir el primero de junio, en realidad no sabemos qué es lo que vaya a pasar porque cuando se, se unifican dos instituciones, eh, va a haber de seguro reducción de personal. Estamos a la expectativa y estamos ahorita con todo un asunto de entrega de documentación, que es lo que nos está pidiendo la, la, nueva, la nueva institución. Y atareados igual, haciendo cuarentena... En, en casa y a partir del primero de junio ya pienso que eh, toda la gente va a ir a trabajar ya en el campo ya, ya, el ministerio de ambiente ya me, ahora el ministerio de y agua ya ha definido que para a partir del primero de junio ya la gente se reintegre a trabajar normalmente vamos a ver qué pasa y esperemos de que todo salga bien un gusto un gusto saludarlos a todos y me alegra eh, saber que todos están bien Gracias, Luis. Selene, desde México. Hola, amigos. Buenos días. Eh, bueno, me da mucho gusto saludarlos. Este, actualmente, por la contingencia sanitaria, estoy en Chiapas, pero desde hace siete meses radico en Oaxaca. Estoy como coordinadora del programa de turismo en un parque nacional que se llama Huatulco. Entonces, está, eh, el lugar es un sitio que tiene parte terrestre, pero también área marina. Entonces, es algo novedoso, voy a tener que aprender nuevas cosas, como bucear. Y de momento no tenemos una fecha de regreso, pero lo más probable es que sea hasta agosto. En ese estamos, el diario hay noticias uh -huh. nuevas y, pues bueno, de momento resguardada en casa, en Chiapas. Gracias, Eleni. Iguatuco es una de las playas más visitadas de, de México. Así es que ahora sí Así está es. en un lugar con muchísimo turismo comparado con <ríe> donde estuviste antes. Así Seguimos es. con desde la tierra de los catrachos de Honduras, a Marta. Hola, hola a todos. Mucho gusto saludarlos y poder verlos. Eh, bueno. Yo sí voy a apagar la cámara por segundos y el micrófono porque en mi casa hay varios niños y las escuelas están en una modalidad virtual, ¿verdad? Entonces hay varias personas conectadas también en reuniones hoy. Y, bueno, yo continúo trabajando con el Instituto de Conservación Forestal, que es la, la institución gubernamental encargada de la administración de las áreas protegidas, eh, siempre en el Departamento de Áreas Protegidas a nivel central. Y, bueno, igual estamos acá en, en cuarentena y haciendo teletrabajo. Y ya eh, en esas gestiones, para que volvamos a, a, a reincorporarnos de forma presencial, sabemos que va a ser un poco complejo y que hay que tomar muchas medidas, pero eh, ya a nivel de gobierno las instituciones están en este trabajo de generar los protocolos necesarios para, para retomar el trabajo. Es un gusto, un gusto poder verlos y saludarlos. Gracias, Marta. Y ahora vamos con Ana Paula, que hace poco se unió al grupo. luego... Hola. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Todo acá, uh, ainda trabajo con uh, dos unidades de conservación. Mi español continúa el mismo. ¿esimo? <risas> ¿Sí, no? Y estoy como coordenadora de plan para uh, crear un plano de turismo para una unidad de conservación, la Floresta Nacional de Valor, Valor, Valorosa. Eh, la otra, hacemos una expedición para una estación ecológica, ano pasado, eh, fui la coordenadora de, de la expedición científica, en la estación ecológica de Altmaoés. Y en la ciudad estamos en trabajo remoto para los cinco Estoy trabajando de casa, estamos en cuarentena uh, más de dos meses, más, desde final de, de marzo. Y estamos sin poder uh, Hacer trabajos en la unidad pero solo administrativos, ahora, aún. Okay. Obrigado Ana Paula y finalmente con Juan desde Perú. Tiene que quitar el mute en el micrófono Juan para hablar. Bien, buenos días con todos. Un gusto escucharlos. En mi caso, todavía continúo desempeñándome como jefe del Parque Nacional Cerro de Motape y la Reserva Nacional de Tumbes, en dos regiones del noroeste peruano, Tumbes y Piura. Y bueno, ahora estamos en un contexto bastante diferente que nos ha permitido innovar y bastante difícil la situación, pero aún así eh, seguimos cumpliendo con nuestras actividades. ¿no? Parte del personal está con trabajo remoto. Eh, hay un gran parte de personal in situ guardaparque que están en campo y tenemos que de todas maneras cumplir con los abastecimientos básicos para continuar con nuestras actividades con mucha coordinación con eh, las autoridades, con las Fuerzas Armadas porque justamente las áreas protegidas que tengo a cargo están colindantes con la República de Ecuador. Muchísimas gracias, Juan. Y ahora veo con, con la llegada de Juan y de Ana Paula que tenemos 12 personas participando, o sea, la mitad de los participantes en el curso, y están en empate con otro curso del evento de estos con más participación. Nos parece que, dado las circunstancias, que la mitad de todos los participantes pueden participar, uh, es algo muy loable. Agradecemos mucho su participación. Ryan, ¿quiere dar un una breve resumen de cómo va todo con nuestro centro, la universidad, y cómo estamos en Gringolandia o Trumplandia con, con, esta, con esta pandemia? Sí, Jim, gracias. Y pues es increíble verles a todos ustedes y también saber que después de cuatro años, a pesar del COVID, todos se ven más jóvenes que antes. Así que, excelente. <risa> Aquí, afortunadamente, a pesar de la situación eh, dramática eh, que estamos enfrentando aquí en Estados Unidos, todos en nuestro equipo estamos bien. Aquí en Colorado, este, eh, todo, todo el equipo del centro que ustedes conocieron, estamos todos este, pues, igual a, a ustedes, trabajando desde la casa ya un par de meses. Este, y empezando a ver cómo adaptar a esa nueva realidad, ¿verdad? Porque este, estuvimos ahora entrando en la época pico de nuestra eh, serie de eventos y cursos, la, las cuales, claro, que teníamos que cancelar. Eh, de, de hecho, ya hemos cancelado todos nuestros eventos de capacitación hasta 2021. O sea, el resto del año ya no, ya no vamos a dar ningún curso presencial. Entonces eso nos crea pues una necesidad de adaptar bastante, pero estamos aprendiendo y, y viendo los diferentes potenciales caminos eh, hacia dónde caminar. Eh, pues desde que ustedes estuvieron en el, en el curso, solo eh, quería mencionar, eh, pues hemos lanzado una iniciativa sobre mujeres líderes en conservación, que también incluye un curso anual eh, normalmente aquí en este Estados Unidos y varios cursos adicionales en los países en América Latina, liderado por nuestro colega Rosa María Vidal de México, que, que ahora trabaja con nosotros aquí en, en Colorado. Eh, pues hemos continuado bastante como centro en, en Brasil. Casi eh, todos los meses a gente está viajando para el Brasil eh, para trabajar con Carlos y toda esa gente de ICIMIBIO. Entonces, ese también fica bien importante para nosotros, pero estamos en la fase final de cerrar ese, ese proyecto. Y pensando como no vamos a poder hacer el viaje al Río Verde este año, estamos pensando hacer un retiro en el, con el equipo para vivir el foto que estamos viendo ahora este, con ese cara de Filipón pensando en tirar agua a, a, a los instructores o algo. Eh, estamos pensando hacer un retiro del equipo nuestro, eh, aprovechando que todavía tenemos reservado el río, el viaje al río desde el año pasado, para quizás usar esto, si sí, con el distanciamiento social podemos hacerlo, eh, para pensar un poco sobre el futuro eh, de, de nuestro centro y, y, y diferentes oportunidades, tratar de siempre... Eh, pensar lo más creativo posible, ver eh, nuevas ideas y, y ver cómo vamos a avanzar eh, en, en, en todo esto. Pues esto sería eh, de nuestro parte, nuestra universidad, solo para cerrar nuestra universidad eh, como un todo, eh, probablemente va a sufrir un, una, una reducción de presupuesto de hasta 30%, la cual significa Alrededor de 150 millones de dólares menos como institución. Es una universidad grande, entonces tiene un presupuesto bastante grande, pero significa que va a haber recortes. Eh, la ciudad de Fort Collins ya está cortando eh, puestos, igual el estado. Entonces, eh, todo esto claro implica eh, mucha, mucha adaptación. Estados Unidos tiene ahora eh, el nivel de desempleo más alto en los últimos 80 años. O sea, no, es algo que eh, por generaciones no lo hemos este, vivido eh, y, y estamos viendo como un país cómo lo vamos a adaptar. Ya pasamos 1.7 millones de casos del COVID eh, y más de 100 mil muertos en nuestro país. Más de todas las guerras después de, de la Segunda Guerra Mundial juntos y pues nosotros tenemos la tendencia de estar involucrados en muchas guerras. Así que es un número, es una cifra bastante, bastante importante, bastante triste que, que, que como país estamos tratando de, de ver cómo, cómo adaptar y, y la situación política en nuestro pa país no lo está haciendo lo más fácil. O sea, nos está complicando el asunto por tener una división tan, tan fuerte políticamente. Pues con esto paso la palabra a Jim. Gracias. Y, y este, este misteriosa Erin Hicks. Erin, quiere presentarse, y explicar un poco sobre su historia con el centro, uh, su papel con nosotros, su experiencia en América Latina para estos co compañeros que todavía no fuiste parte del equipo cuando ellos estuvieron con nosotros. Pues, algunos me conocen porque fui este uno de la, las líderes del uh, campamento de mochileros de abajo. Así, saludos. No, no pude conocer a todos de este grupo, pero uh, he tenido la oportunidad de comunicarme con algunos uh, durante los años y pues en este curso ustedes tuvieron Adri y Maritza como coordinadores logísticas. Ellas están bien y mandan sus saludos, tienen sus trabajos propios. Maritza ahora trabaja para TNC y Adri trabaja para una organización que este, organiza vuelos. Que hacen el monitoreo para proyectos de conservación y tiene un hijo, un niño, que ya tiene casi tres años, creo, ya cumplió tres años. Este, y ahora yo soy como la nueva Adri desde 2017, este, haciendo uh, la coordinación de logística y capacitación para el centro. Y este. Um, pues, un gusto saludarles. Uh, algunos de ustedes nos hemos visto recientemente porque Adri, Maritza y yo hemos organizado a un nivel personal este, un grupo de intercambio de idioma y uh, este Milton y Carolina han podido participar y todos están invitados. Solamente hay que enviarme un mensaje si quieren practicar su inglés. Uh, es, es un intercambio de inglés y español. Pero un gusto verles. Y tengo buenas memorias de este grupo en Los Rivas. Gracias, Erin. Uh, en mi caso personal, pues, estamos en un periodo de transición donde voy a dejar la codirección después del seminario de turismo en unos que, 15 meses más o menos. Espero seguir asociado al centro pero más ya como otro colaborador más después de ese tiempo. Uh, más bien, si yo fuera uh, profesional en Brasil, ya me hubiera jubilado hace seis años, pero aquí en Estados Unidos uh, uh, normalmente trabajamos más años. Uh, por ejemplo, Craig sigue activo profesionalmente con 76 años, para darle un ejemplo. Uh, pero todo bien por mi parte. Uh, Uh, colaborando con, igual que Ryan, aunque mi portugués no ha progresado como el de Ryan, como ustedes escucharon, él ha pasado más tiempo en Brasil últimamente, hemos estado trabajando mucho en Brasil y de vez en cuando fue un gusto ver a algunos de ustedes en Perú, en el Congreso de Áreas Protegidas, recuerdo que estuvo Felipe y Milton, no recuerdo, Marta, también estuviste ahí en, en Perú. No recuerdo si no, pero fue un gusto verlos. También, también, Jim. Y, tu, y tuvimos un encuentro para explicarles: donde eh, hicimos un conteo y tuvimos 103 egresados entre los 2.700 participantes y hicimos un evento social una noche y fue muy bonito y llegaron más de 50 de nuestros ex alumnos y muchos no conocían los de otras generaciones de su propio país entonces tuvimos gente desde el primer curso hace 30 años de paraguay gente ya terminando carrera hasta gente que había participado pocos meses antes entonces fue muy bonito ver Uh, la activa participación de nuestra comunidad de aprendizaje a lo largo de estos 30 años de estar dando cursos ahí uh, y por mi parte bien de salud uh, con muchos viajes cancelados en estos días tenía que haber ido a rusia a hacer una serie de, de conferencias cancelado un viaje a mongolia planeado para el otro mes probablemente cancelado y varios uh, uh, visitas a brasil que tuvimos para este año también cancelados pero Seguimos con, uh, con, con ánimo, con optimismo y uh, unas cosas que quería decirle antes de olvidar es que estamos, vamos a hacer una serie de eventos en los cuales van a estar invitados también abierto a toda nuestra comunidad de exalumnos uh, en los próximos meses. Y voy, Ryan, uh, antes de que terminamos las preguntas, ¿quiere explicar un poco sobre eso o Erin sobre los uh, webinars que vamos a tener para que ellos estén al tanto? Sí, Jim, eh, pues este, estamos todavía organizando eh, los webinarios específicos con el servicio forestal. De hecho, eh, solo es importante mencionar que estamos muy agradecidos que... Durante todo ese periodo de dificultad organizacional, el Servicio Forestal continúa como fuerte socio nuestro y nos ha permitido continuar con todos esos webinarios, incluyendo ese, ese webinario que estamos haciendo hoy para mantener activo nuestra red de contactos y dar los apoyos donde se puede. Y algo de, eh, parte de esto eh, también va a incluir tres webinarios o eh, tres encuentros eh, en línea eh, sobre temas específicos relacionados con COVID y la pandemia y áreas protegidas. Uno va a ser relacionado con turismo sostenible y, y la apertura o reapertura de, de áreas protegidas y visitación en un mundo de COVID y estamos uniendo muchas ideas de, de todas partes del mundo para compartir en este webinar. Eh, uno va a ser sobre el rol y, o el papel cambiante o continuo del Guadaparque en todo este proceso que estamos viendo el trabajo esencial de los Guadaparques con la ausencia de la visitación y el aumento en actividades ilícitas, que ese rol del Guadaparque sigue siendo y, uh, sumamente importante para las áreas protegidas. Y la tercera va a ser sobre la resiliencia económica, financiera de las áreas protegidas en un mundo post-COVID. Entonces, son tres diferentes temas que vamos a tocar eh, dos veces, una vez en español, una vez en inglés, y va a ser por un panel de, de especialistas, este... Eh, de alrededor del mundo para no tener solamente no, eh, la perspectiva nuestra o del servicio forestal, sino también de colegas de, de todas partes del mundo. Así que sean pendientes para estos webinarios cuando, cuando sean lanzados este probablemente eh, hasta el mes de julio o agosto vamos a lanzar estos eh, hemos visto que hay todo un montón de webinarios ahora encuentros virtuales y, y para no me, para no meternos en este bulla que existe ahora vamos planificando estos con calma y vamos a lanzarlos un poco después cuando quizás va a haber un poco menos de esas actividades gracias ryan y um... Uh, antes de proceder a la pregunta de reflexión uh, que están a la izquierda, quería mencionar que también nos han invitado a participar en varios webinarios uh, organizados por otras organizaciones. Yo estuve en uno recientemente organizado por el grupo de turismo de la OICN y de la Comisión de Aries Protegidas justamente sobre resilia, resiliencia financiera y me han invitado a hacer prácticamente lo mismo la próxima semana el próximo 2 de junio en portugués en un uh, webinario organizado por instituto semilla de sao paulo para los brasileños y uh, luego el 9 de junio en otro webinario en español sobre uh, uh, resiliencia financiera institucional Organizado por la Secretaría de Turismo de Chile. Entonces, vamos a mantenerles informados porque a cada rato nos están pidiendo participar en estos encuentros. Sabemos que la cantidad es increíble. Ahora pasamos todo el día en Zoom uh, o en GoToMeeting, pero uh, esperamos que puedan participar en algunos de esos también. Ahora, Erin, uh, ¿quiere guiarnos por las preguntas de reflexión, por favor? Gracias, Jim. De, ¿Quieres hacerlo una enfocando a una pregunta y después las otras? Creo, creo que lo mejor es si damos uh, por la cuestión de tiempo que cada uno de ustedes si quiere puede y también pueden usar en, a la derecha abajo en su pantalla, ahí donde puedes levantar la mano como yo tengo el mío levantado, ok? Uh, o, o usar cualquier de esos símbolos y así podemos saber que quieren hablar o, o levantar la mano y tener la pantalla uh, funcionando. Esos, esos aplausos desaparecen después de un minuto. Pero uh, si creo que por cuestión de tiempo, si cada uno quiere responder a alguna de las preguntas, no creo que haya tiempo para los tres, pero sí por lo menos a responder ante estas tres preguntas. ¿Cómo se han adoptado ustedes y sus instituciones? ¿Qué cosas creativas están haciendo? ¿Y cómo puede el COVID y los cambios inducidos, como Ryan mencionó, el recorte de presupuestos acá, o el colapso de la industria turística, afectar sus áreas y instituciones? ¿Y cómo pueden desarrollar resiliencia? Que es la palabra de Moro ahora. ¿Alguien quiere comenzar? Sí, me gustaría comenzar. Eh, eh, Hola. Se escucha. Eh, ah, listo. Bueno, eh, bueno, en realidad ha estado muy complicado para el caso, eh, ¿cómo está? creo que primero dijiste que cómo estábamos trabajando, pues en casa. Eh, en realidad estos días no hemos tenido personal de campo en las áreas, en las áreas protegidas. Eh, la orden pues para Colombia ha sido, ha sido que, digamos, eh, el tipo de actividades que nosotros realizamos pues no son... No son esenciales, pues entre comillas, pero más o menos solamente es el tema de cadenas de abastecimiento y de transporte de alimentos, por ejemplo, ese tipo de cosas y de seguridad las que están priorizadas. Entonces, en realidad nosotros no tenemos personal de campo por estos días, pero siempre hay temas, digamos, de fauna, que para eso sí tenemos como, como un, un procedimiento. Entonces, eh, es recurrente el tema de animales, eh, animales heridos digamos, en estas áreas. Entonces, eh, te, sí si tenemos personal para que vaya y a mí mismo también me toca eh, recoger animales y llevarlos a un sitio donde nosotros los, los, los cuidamos. O sea, que el tema de la fauna silvestre, pues no, en realidad eso ha seguido igual porque sí se le, sí le traga mucha prioridad. Pero ya, digamos, intervenciones sobre áreas forestales, por ejemplo, eh, eh, a eso digamos, le, no le damos tanta prioridad, simplemente se toma la información y se dice que se va a atender después de que haya, inclusive porque, digamos, en, alguna, en, en, en donde yo trabajo en particular, uh, hay muchas comunidades de zona alta que están restringiendo el acceso de, de, de, de entidades y de personas, pues por, por temor a contagio y demás, entonces hay incluso retenes comunitarios, bueno, cosas de esas. Eh, ¿Cómo va a afectar... Eh, digamos eh, el trabajo en lo que viene, para, en particular digamos turismo, yo lo veo, pues eh, hemos avanzado en unos planes de turismo naturaleza con por lo menos con tres de nuestras áreas protegidas y preciso cuando ya se va a implementar parte de esas acciones que se implementaba este año eh, ocurre esto, entonces eso es, eso es un, pues es un, un digamos una, un, ir, eh, nos devolvemos un poquitico todo el mundo está a la expectativa de cómo va a funcionar en realidad esto. Todo el mundo está eh, pendiente pues, de los protocolos de seguridad que hay que seguir. Ya eh, después de salir del shock de todo lo que dio la pandemia al inicio, ya se están abriendo, la gente ya empiezan a ver capacitaciones incluso en cómo manejar turistas en, eh, después del COVID. Entonces no, hay como oportunidades allí, pero en realidad todavía no, no resolvemos. No sé... Sí, contesté todo lo que preguntaste. Gracias, Milton. ¿Alguien más quiere hablar? Y pueden responder a uno o dos de las preguntas. Recuerden abrir los micrófonos cuando van a hablar también. Felipe. Sí, yo puedo hablar un, un poco eh, quizás no, no estoy en una organización ¿no? pero acá está todo cerrado también, los parques eh, no hay actividad eh, no hay, hasta ahora no hay posibilidad de no, no, no hay idea de cuándo va a ser abrir eh, no estoy escuchando que hay algún plan de, de adaptación también, de abertura para para los parques, pero, por ejemplo, en la red de senderos, donde, Rede brasileña de, de, de senderos, donde yo estoy como director, hay un ejercicio, una previsión, ¿no?, de que se espera que va a ocurrir una una busca muy muy fuerte por, eh, por estar en la naturaleza, ¿no?, en espacios abiertos, porque se dice que las personas no van a querer eh, estar en locales cerrados, como en un shopping center. ¿no? Eh, ojalá que sea así, yo, yo no estoy tan cierto de eso. Eh, eh, pero hay una, una, una discusión, algunos webinars que yo estoy eh, escuchando, y algunas personas que están hablando de eso, que es importante que se, se planear para eso, ¿no? pero no estoy, no estoy, miran, no estoy eh, mirando que, que están, eh, están pensando en eso, yo mismo estaba esos días eh, hablando con un amigo de que sería bueno, eh, porque nosotros empezamos un trabajo acá que se llama sendero para todos, ¿no? una idea de eh, actividades en la naturaleza de bajo costo. Entonces, como un dólar, dos dólares, se podría hacer una visita monitorada en una área protegida, justo en Bertioga, donde ustedes eh, tienen un trabajo con las personas de SESC, ¿no? Eh, pero con la asociación local de monitores, de de conductores ambientales. Y estaba pensando que sería bueno tener un trabajo de también eh, cómo pensar la, la reabertura, ¿no? Eh, cómo pensar el distanciamiento entre la, las personas, el tamaño de los grupos que se reciben. Eh, entonces, eh, no creo que haya algo muy, eh, muy desarrollado también. Yo sé que la Fundación Florestal está haciendo un trabajo con sus funcionarios de cómo crear nuevos atractivos. Eh, y ellos están aprovechando ese momento para hacer un, un esfuerzo de crear otros atractivos en, en los parques eh, estaduales. Pero no sé cómo, cómo se están planeando para la apertura. Gracias, Felipe. Y puedo mencionar que aquí la mayoría de los parques municipales y estatales en el país... No cerraron de todo. En algunos pocos estados sí, pero aquí por ejemplo en Colorado, nunca cerraron los parques estatales. Eh, lo que cerraron fueron las áreas de acampar, centros de visitantes, anfiteatros, etc. Pero hubo mucho énfasis en la necesidad de esparcimiento, de, de recreación sana, practicando distanciamiento social. Entonces más bien ha habido un boom, se puede decir como una de las pocas alternativas que la gente tiene para mantenerse en forma y no volverse loco con fiebre de cabina como lo llamamos aquí encerrados en casa y ahora hace una semana aquí nuestros parques estatales también abrieron las áreas de acampar y se llenaron en el espacio de tres días o lo que fueron realmente parques vacíos sin esos uh, carros casa ahora y hay carpas y hay vehículos de camping por todos lados. Entonces, este es increíble ver cómo ha rebotado, cómo hay demanda y cómo la gente está valorizando más que nunca eso, por lo menos en la experiencia en Estados Unidos. Pero lo que usted dijo que están haciendo sus ex colegas de la institución estatal en Sao Paulo, creo que hay mucha gente haciendo eso, buscando cómo aprovechar este tiempo para capacitarse para repensar en prioridades institucionales y personales, para estar listo cuando se destapa la olla y cuando de nuevo haya esa demanda acumular de mucha gente para, para ir a recrearse, particularmente en las áreas periurbanas y donde es posible hacer un viaje en carro propio o en Uber, en grupos pequeños donde no hay que, no hay, no hay que pensar en hacinamiento y, y multitudes. ¿no? ¿Quién más quiere hablar? Carolina. Sí, ¿qué tal? Eh, bueno, aquí respondiendo las, las preguntas, como en el caso de Felipe igual, pues yo ya no estoy dentro de la institución de áreas protegidas. Sin embargo, la sociedad civil en la que ahora yo laboro, allá mismo en el Caribe Mexicano, eh, los proyectos de conservación que hemos trabajado han sido para las áreas protegidas, con el eh, recurso federal, es decir, de la CONAM. Entonces, definitivamente sí se ha visto afectado eh, en la sociedad civil en la que estoy. Al final somos como un círculo. Entonces, si le afecta al recurso económico del país, del gobierno federal, pues también nos afecta a nosotros. ¿no? Sin embargo, eh, sí tuvimos un periodo de pausa laboral al principio de la cuarentena pero ahora que ya poco a poco eh, se han estado eh, liberando los procesos laborales, es que ya retomamos nuevamente proyectos, en, en este caso en la Reserva Ciancán. Entonces estamos trabajando ahora a distancia. Yo soy la única persona que está lejos por venir a estar aquí con la familia. Sin embargo, eh, yo he visto que en este tiempo de... Eh, la, la pandemia y la cuarentena se ha, eh, se ha incrementado mucho la importancia de la comunicación virtual y asimismo el trabajo. No ha sido fácil adecuarse a una, un nuevo esquema laboral en la computadora, en casa, con todas las actividades que también se hacen aquí con la familia. Sin embargo, en nuestro caso ha sido eh, exitoso. Hemos mantenido la, la comunicación, eh, pues, si no diario, muy seguido. Y las nuevas oportunidades que hemos tenido nosotros en este tiempo que ya estamos retomando los proyectos es que eh, justamente como tenemos nosotros comunicación entre el equipo de trabajo, también hemos decidido eh, pues, abrir la comunicación a otros sectores, en este caso la juventud, entonces, por el Día Mundial de los Océanos, que a pesar de que estamos en cuarentena, son fechas importantes para celebrarse en cuanto a la conservación también y por todo este nuevo pensamiento que debemos tener eh, post-pandemia. Eh, pues hemos estado trabajando con jóvenes que ya han hecho acciones de conservación en sus sitios de, donde ellos viven. Entonces, pues hemos pensado en hacer una serie de eh, videoconferencias bueno, video con jóvenes para que ellos como la nueva generación que está empezando con la conservación y que están viviendo esto de la pandemia pues también compartan su visión de cuáles son las cosas que deberían cambiar a nivel sociedad ¿no? eh, justamente pues para tener un acercamiento más responsable con, con nuestro medio natural entonces pues estamos trabajando en cuestiones también de impacto ambiental, ese no no para, eh, eh, también la, la conservación y pues la educación ambiental. Estamos esperando que pronto podamos reunirnos todos allá en Quintana Roo para ir nuevamente a, a la selva maya, a empezar con monitoreos y trabajo comunitario. Entonces, pues no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Hemos estado buscando las mejores maneras de trabajar. Gracias, Carolina. Y una de las cosas más interesantes, no tanto en sino en otros destinos turísticos mexicanos de turismo masivo de cruceros. Y esto también es el caso en muchas de las áreas protegidas alrededor del Caribe, por ejemplo. Donde la gente llega en cruceros y dependen de ese flujo de cruceros para ingresos para las áreas. Va a ser interesante ver si hay cambios permanentes en los patrones de visita. Yo no sé si yo en la vida voy a querer volver a meterme en un crucero con mil pasajeros, por ejemplo. Uh, si voy a preferir viajar en carro, alquilar un carro y un grupo pequeño. Entonces, algunos de estos cambios van a ser temporales, pero pueden haber cambios permanentes en los patrones de visita en nuestras áreas. Y otra cosa que he visto ya, varios países de América Latina están apostando mucho más al turismo nacional, o al turismo regional donde por ejemplo en centroamérica donde la gente puede irse de guatemala honduras o viceversa porque va a haber uh, va a haber un trauma que para alguna gente particularmente si uno pierde un ser querido o si es afectado por eso va a durar mucho tiempo en en superar no uh, daniel también quería hablar sí um, era um, para, para ver si podía aportar algo con estas preguntas bueno, Argentina es un país eh, demasiado extenso y tiene, en este momento, digamos, en, el, en la realidad de la pandemia, eh, situaciones muy distintas. Eh, nosotros tenemos, eh, y dentro de las áreas protegidas, las, las, la realidad es muy distinta. Eh, desde que comenzó todo esto, nosotros entramos en, en aislamiento a el, 21, el 22 de marzo. ¿Sí? A partir de ese día, todas las áreas protegidas del país cerraron su actividad al uso público y la Administración Pública Nacional cerró, eh, digamos, eh, licenció a todos los, eh, los agentes dando eh, la posibilidad de, de los que tenían eh, actividades no esenciales de hacer teletrabajo en ese momento eso era fines de marzo eh, a mí me nombran eh, a cargo del área a cargo de este parque nacional el primero de abril o sea ya para mí llegar a la, al parque fue eh, una odisea que me tomó casi un mes eh, entre pedir los permisos y que me autorizaran y el movimiento y entrar al pueblo y estar aislado eh, 14 días hasta que podía salir a la calle pero bueno en la institución eh, hasta esta semana eh, se trabajó de esa manera, todos por teletrabajo y solamente actividades esenciales en, en los parques. Voy a hablar más despacio para que eh, Felipe me entienda y los chicos, los compañeros brasileros, Carlos también. Eh, eh, en los parques solamente eh, teníamos presencia de guardaparques y de brigadistas de incendios forestales. Acá en, en el norte todavía era una época de que no habían comenzado las lluvias, entonces teníamos la escuadrilla de, de brigadistas eh, preparadas digamos, ¿no? eh, Esta semana se comenzó a trabajar en los protocolos de, re, de reapertura de las áreas y hemos tenido un par de reuniones ya presenciales, por suerte, en la provincia que estoy yo, que es Corriente, que está al noreste en Argentina. Eh, la situación no es tan mala, o sea, es bastante buena en comparación con el resto de, de Argentina y, el, y de América Latina, entonces ya se han liberado ciertas actividades, se permiten reuniones de hasta 10 personas, se abrieron los bares, eh, se abrieron los restaurantes, hay, hay actividades al aire libre, y uno puede eh, ya pensar que en breve, por qué no, podríamos eh, trabajar con grupos pequeños adentro de, de, del parque, ¿no? con grupos pequeños de visitantes. Lo, el turismo en, o el uso público en este parque eh, se adapta bastante bien a esta realidad porque no es un turismo masivo. En un solo, o sea, no hay, no hay excursiones masivas, no hay excursiones que sean de más de eh, 8 o 10 personas. O lo que entra en una lancha, 4 a 6. Así que eh, por ese lado. Eh, nosotros no tendríamos mayores dificultades en adaptarnos a, a los protocolos provinciales o municipales. Y la, eh, respecto de, la, de lo que está de moda, que es la resiliencia y la resiliencia eh, económica que estamos eh, o que estaríamos eh, intentando hacer en, en Parques Nacionales de Argentina, creo que no nos está dando muy buenos resultados. Yo. Tengo recortes de presupuestos de hasta el 40% en algunas partidas. Eh, casi todo lo tuve que volcar a, a la movilidad, y a, o sea, al, al poder financiar el combustible, para asegurar la, la movilidad de los guardaparques y de los, y de los chicos que están en el campo. Eh, pero todo el resto de las, de las licitaciones o de las, de las compras de insumos para, para el trabajo del área, no lo voy a poder hacer, eh, yo estuve sacando hasta el 50% de, las, eh, de lo que estaba planificado licitar este año. Es un, un golpe fuerte para nosotros y es, un, es una realidad común a todo el resto de las áreas. Así que eh, tenemos un panorama difícil en el 2020, eh, un panorama difícil para el 2021 también. Eh, nosotros tuvimos a principio de año también un cambio de gobierno nacional, por lo que la institución desde de diciembre a marzo recién se estaba reacomodando, nombrando a los nuevos directores y los nuevos eh, jefes de área y bueno, nos agarró todo, todo este despelote. Eh, yo, eh, en, por lo que venimos viendo, eh, como dije, eh, la realidad del Parque Iberá no es, eh, no es tan complicada eh, en, en una reapertura en breve. Lo que sí va a ser complicado es eh, en, el, en parques como Iguazú, o en parques como, como Nahuel Guapi en el sur, donde la mayoría del turismo eh, se, se hace, o, la, o del movimiento económico que trae el turismo, se hace a través de de contingentes o de, o de ¿cómo es?, de excursiones masivas. No quiero sacar más tiempo, así puedo escuchar a, al resto de los chicos. Eh, si hay alguna pregunta la podemos eh, seguir un poquito más adelante. Gracias. Gracias Daniel. ¿Alguien más quiere hablar? Buenos Luis tiene su mano. Luis, pasó? ok. Luis. Buenos días. Oops. Disculpa, Luis, este, te puse por accidente en modo mudo. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Okay. Por, por este, darles a conocer que esta situación, eh, como fue algo así de una forma muy inmediata del de de asunto de la cuarentena, eh, tomó a, a muchos de los guardaparques y técnicos en el área y no pudieron salir. Entonces algunas áreas est estuvieron con personal técnico y guardaparques dentro del área protegida. Entonces eh, se, ellos empezaron como a trabajar y siguen hasta ahora trabajando dentro de las áreas protegidas sin salir, ¿no? Hacen sus salidas para proveerse de alimentos, pero están haciendo todo un trabajo de campo más que todo. Y hay algunas situaciones muy interesantes, ¿no? El caso de, de, de humedales, de lagunas, en donde toda la vida silvestre empezó a salir de, quizás del, de, del bosque, o de donde, donde estaban un poco, o se habían orientado y empezaron a, lo que pasó igual en ciudades, ¿no? Ya empezaron a, a invadir sitios que eran prácticamente visitados por turistas. ¿no? Eso, eso... Para mí me parecía interesante porque como que muchos de los sitios en donde había mucha actividad turística empezaron como a oxigenarse, no sé, y, y, y se vio la presencia de mucha vida silvestre en estos sitios que normalmente casi no, no se los veía. Eh, entonces, sí, es, la gente se está adaptando, se adaptó a esta situación en el caso de los guardaparques, se, se adaptó a esta situación de estar ahí permanentemente en, en estos sitios, pero en, también en otros sitios donde quizás ya vieron que no había control, empezó y está habiendo ahora un proceso de de aprovechamiento irracional de recursos naturales, especialmente de madera. Eh, como no, o había poco control, la gente empezó a, a empezar a explotar estos recursos. Y también, o sea, y, y yo considero de que la necesidad también de, de, de obtener recursos económicos también está obligando a la gente a, hacia el la, la, aprovechamiento irracional de los recursos naturales. Y hablo específicamente en esta zona de, de, de madera. ¿no? Para el caso de, de nosotros, y en mi caso, ¿no? que gran parte del, del tiempo pasaba en el campo, o sea me obligó a tratar de vincularme y empujar proyectos que ya estaban que ya estaban eh, en, acordados o ya estaban firmados y yo mencionaba el caso de, de, de, un, de, de un de unos proyectos que yo nunca había, había había conocido que es estos apoyos de proyectos trilaterales en donde hay alguien que pide y hay un beneficiario, ¿no? Y ahorita estamos trabajando con GIZ, con Perú, GIZ y Ecuador. El beneficiario es, es Ecuador y quien pidió los recursos fue Perú. Y, y estamos también entrando en estos procesos de capacitación para ver qué es lo que, cómo se puede captar fondos con estos proyectos trilaterales. Eh, ahora... Se están creando igual modelos de cómo reabrir áreas protegidas. Ya por ahí ya, ya nos enviaron un documento, no lo he revisado, pero ya para empezar a abrir las áreas protegidas al público. No hay, no hay visitación, solo están personal de guardaparques, no hay visita a áreas protegidas, pero ya en este momento en que eh, el PRS del... del el petróleo bajó, igual a nosotros también nos había sucedido esos años anteriores, toda la gente miraba al turismo como una salida o una alternativa de solución para, para un asunto de generar economía en, en los sitios. Y ahora todo el mundo está volcándose a que el turismo va a ser una de las salvaciones de la economía. Ya estamos recibiendo llamadas de municipios locales para ver cómo se, ellos se integran al asunto de... De, de turismo, en el caso de Cuyabeno, en el caso del Consejo Provincial, a nivel de la provincia también están am, eh, actualizando sus planes de ordenamiento territorial, que es como un requisito para empezar a, a pedir fondos al, al, al gobierno, y están vinculando todo el asunto del de, de Ministerio del Ambiente con, para ver si es que participan en el asunto de turismo. Eh, el, el reto es, en realidad, el reto es grande, es, es, es grande, para meterse en esta actividad, mucha gente de comunidades indígenas, y en el caso de, de, de Cuyabeno, eh, dependía del turismo, y mucha gente igual está muy clara de que esto no va a ser rápido, la reactivación del turismo en un sitio que es una zona fronteriza, alejada de, de, de las capitales, en el caso de Ecuador, alejada de Quito, pero vamos y la gente cree, Vamos a ver qué es lo que qué pasa y si necesitamos en realidad, y me interesa a mí, lo, lo, lo que ustedes están planteando de estos webinars relacionados con el rol y papel de, de las áreas protegidas. ¿no? Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias por, por invitarme a esta reunión. igual Gracias, Luis. Y estos cambios, que, como que he mencionado, cambio del, del nombre y de lo que abarca un ministerio que está ocurriendo con ustedes. Y además de que al inicio dijeron, este coronavirus va a ser como cualquier gripe y va a afectar solamente a países fríos y en época de invierno. Uh, una colega de CI de Guayaquil en Ecuador perdió a su papá. Y murió como un par de días. Y, y realmente había hasta muertes acumuladas en las calles, como es algo que se ve con las trincheras en Sao Paulo, lleno de ataúdes, y en ciudades tropicales como Guayaquil, como Iquitos, como Manaus. Entonces, todo ese pronóstico de los mejores mentes científicos del mundo que no iba a afectar al trópico. Obviamente fueron erróneos y hoy día Brasil es el país con la segunda cantidad más alta de casos en el mundo y muchos de ellos no en el sur, sino en las zonas más tropicales. Entonces, este, creo que todos estamos viviendo una situación muy difícil. Es obvio que el turismo va a ser diferente en el futuro. Hay que pensar en diversificar los atractivos, diversificar las audiencias. Y si tienen mucha dependencia en el turismo, buscar otros mecanismos, otros servicios ambientales, otras formas de justificar su trabajo y este, la misión de su institución. Uh, entonces, Pero nunca oír lo que dijo Churchill, y siempre lo repetí un ex jefe venezolano mío, Uh, nunca desaprovecha un buen desastre. Entonces, de esto va a salir cosas buenas, como por ejemplo, va a haber mucho dinero para infraestructura, tanto de sus gobiernos como de los donantes. Va a haber muchos programas de creación de empleo rural, estoy seguro. que estamos pensando en eso en Estados Unidos. Uh, y, y va a haber mucha demanda para nuevos productos y oportunidades educativas, recreativas, de salud mental y físico para poblaciones con discapacidades. Entonces hay que ver el lado positivo y aprovechar de nuevos fuentes de empleo, dinero y de apoyo popular y político en estos momentos. Alguien más quería hablar. Ya estamos llegando al final. Alguien más tenía la mano levantada. ¿Quería hablar? O ya. Uh, unas cosas, Mauricio. Selene también tiene la mano. Ok, la perfecto. Entrada. Mauricio y eh, luego Selene. Eh, bien, eh, con respecto a la, a la adaptación, digamos, de, de, de las personas que trabajamos con parques nacionales y con la misma organización, pues estamos trabajando básicamente teletrabajo, los, las áreas con vocación ecoturísticas. Se cerraron desde finales del mes de marzo y eh, en este momento se está trabajando en un protocolo pues, de, de, para la reapertura. No va a ser muy fácil porque realmente pues, eh, las condiciones de las áreas pues, hace que, que el turismo se concentre básicamente en, en cinco o seis áreas protegidas, o sea, la mayor parte. Y son turismos masivos, pues, que, que hay, con los cuales hay que tener, pues, unas precauciones grandes para la reapertura. En el caso del, de, de las oportunidades, pienso que, que ahora, digamos, podemos, en este, en este teletrabajo y en este aislamiento, podemos trabajar en algunas cuestiones que a veces no tenemos tiempo, por el trabajo de campo, por ejemplo... El plan de manejo del área está en construcción, entonces vamos a trabajar de duro. El, la reglamentación para las visitas, en el caso del, del turismo para, para el avistamiento de ballenas, también es importante que ahora aprovechemos esta situación y le trabajemos a ello. Y lo que hablaba Carolina también, algunas actividades, digamos, que son de difusión, por ejemplo, el Día de los Océanos, también estamos trabajando con, junto pues con el equipo y con la región, con la territorial, en la promoción de, estos, de este día. En la parte de gubernamental y de la recesión económica, pues va a ser preocupante el año que viene, más que este año, porque en este año pues estaban asignados unos presupuestos que bien o mal se deberán mantener, pero consideramos pues que el año que viene vendrá una reducción fuerte en el presupuesto de la entidad, de alrededor del 30, el 50%, y gran parte, digamos, de esa reducción será, pues, en logística y en personal, el personal de contrato, que en el caso de esta entidad, pues, es la mayor parte del personal que trabaja. Entonces, será algo para tener en cuenta. Y, bueno, y, en, y, y, y ese escenario, pues, nos plantea siempre, recuerdo mucho la, el, la conferencia final de Jim, cuando nos, esas alianzas locales, ¿no? Creo que esta vez son muy importantes, creo que tenemos que ver hacia allá en nuestras alianzas locales, en nuestras alianzas regionales, en la posibilidad de elaborar proyectos. En este caso, el, este parque tiene un proyecto con GEF, con el Fondo Global de Medio Ambiente. Está un poquito parado la ejecución porque se demoraron pues, varios años en formulación y en la asignación de recursos y aspiramos pues que, que podamos desarrollar desde lo local, unas alianzas y unas propuestas pues, interesantes para, para el futuro. Esa es básicamente mi intervención. Gracias, Mauricio. Y creo que mencionó algo sumamente importante, que es, alguna gente dice, ah, no, las únicas áreas proteínas que van a ser afectadas negativamente son los que dependen del turismo. Yo, yo, yo diría más bien los que dependen del turismo va a haber mucha inversión para, para ayudar a esas áreas. Son las áreas que no tienen ese beneficio, que cuando vieron los recortes de personal y presupuesto el otro año, que van a estar pensando en cómo justifico mi existencia. Entonces, no piensen que por no tener turismo no les va a afectar a todos los sistemas, a todas las instituciones públicas y privadas van a ser golpeados por esto de una forma u otra y algunas de las secuelas no van a ser en los próximos dos tres meses van a ser durante años este, cuando hay recortes permanentes en presupuesto y, y planta y personal que significa que hay que pensar en uso de voluntarios, contratos, concesiones en hacer estudios económicos que valoricen los servicios ambientales en hacer esa educación ambiental interpretación para conseguir más apoyo de la sociedad civil entonces todo lo que vimos en los curso y lo que vemos a diario sigue siendo importante más importante ahora que vamos a tener que luchar más por justificar nuestra existencia uh, alguien más quería hablar Sí, yo también quería comentar algo así brevemente soy selene <risa> bueno pues nosotros eh, respecto a cómo nos hemos adaptado con las organizaciones la verdad es que desde el cierre de la oficina hemos tenido una planeación interna. Eh, manejamos algo muy básico que es una bitácora de trabajo semanal, pero ha resultado una gran herramienta porque nosotros pues, nos reunimos cada tres meses para presentar un avance de las metas anuales. Pero ya con, <risa> con lo de las bitácoras pues, ha ayudado a que conozcamos pues, un porcentaje de, de estas metas y las presentamos con, con los compañeros. Tenemos una reunión semanal y ahí podemos dar como opinión de cómo podemos estar trabajando este, de manera distante. Y cumplimos un horario. O sea, esto sí es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos que estar conectados por cualquier cosa que se tenga que atender. Aunque eso no quiere decir que si algo sale a las 5 de la tarde no lo vayamos a hacer, sino más bien es como una regla. Este, y nos ha servido bastante para, para hacer planeaciones. Pues este año entramos al... Fondo de Áreas Naturales Protegidas, entonces trabajamos en nuestro marco lógico ya eh, cinco años y este, hemos dado eh, seguimiento continuo a, a esta cuestión. Y bueno, se ha aprovechado también para hacer algunos desalojos de infraestructura temporal en las bahías. Entonces eh, ha sido un buen momento de las cosas que, que han sido favorables y pues como otros compañeros mencionaban, pues ha visto una mejora en, en el estado de conservación de, de de las bahías, pues hay más aves, se han visto venados en las playas. Eh, hemos trabajado también en temas para distintivos, para los prestadores de servicios turísticos. Y eh, como estamos viendo oportunidades eh, o ideas creativas, pues conseguimos un financiamiento. No es mucho, es poco dinero, pero queremos trabajar en proyectos virtuales, proyectos de realidad virtual. Entonces, eh, en eso estamos. Y bueno, probablemente, como les comentaba, regresamos hasta agosto. Gracias, Seleni. Ana Paula. Tiene que quitar la mano. <laughs> ¿Qué? ¿Estamos bien? Uh, hablando un poco sobre las dificultades que estamos enfrentando en este periodo eh, la adaptación de cada uno de, de nosotros, uh, pienso que como eh, institución, eh, nuestra organización está peor para las mujeres con los niños pequeños, porque, porque estamos en todos desde 23 de marzo en el teletrabajo, pero no hay escuelas ni personas que puedan nos um, ayudar. No, no, no, mi, mi hija es ma, mayor, pero mujeres que están con bebés, los niños como Débora y otros, están en, enfrentando mayores dificultades, para mantener uh, el ritmo de trabajo. Uh, de esa, esa mudanza de estar en el escritorio, estar a la casa con las, los niños. Eh, cada uno está trabajando como, como puede. Uh, a la casa. Uh, acá, en, en este encuentro, estoy uh, observando como podemos pensar mejor respecto a respecto de las oportunidades como Jim está hablando. Por ejemplo, el trabajo para la concesión florestal en Floresta Nacional de Palorosa está caminando normalmente. Excepto por la, por la ida a campo para los inventarios florestales, el equipo, equipo que estaría en la próxima semana, entrando en la área, no hay como pasar porque el río está cerrado. Hay comunidades uh, tradicionales, uh, asentadas e indígenas, y no hay, no hay como pasar por el río porque están cerrando los accesos. Pero, gustaría comentar que participar de esta, de esta videoconferencia está ampliando las, las, la visión, porque, como dice algunos, Daniel también, hay distintas realidades entre las as regiones del do, do, do país y, y, y Brasil y diferentes tipos de unidades de conservación. Floresta Nacional de Palorosa... Eh, Probablemente podríamos trabajar en un turismo de avistación de aves. En la misma situación, tenemos trabajado con dos, tres personas para casi 2 millones de hectáreas en estos últimos casi 10 años. Entonces, planejamos algo, pero es muy, muy, muy, muy lejos, muy difícil, lento para implementar. Entonces, uh, agradezco por, por, por la invitación de, de participar porque van a surgir varias ideas de cómo aprovechar las eh, cuestiones de justificar la existencia Tenemos, uh, pela, por parte de la concesión forestal que está para ser in, in, implementada en em Palo Rosa. E aproveitando da oportunidade também de pensar melhor no avistamento de aves e com uh, o aquecimento do turismo, porque pessoas vão uh, estar procurando a massa É isso. Muito obrigado, Ana Paula. E para os colegas que não são brasileiros, que pensam que têm seus próprios problemas Ahora nuestros tres compañeros en esta llamada de ICIMIBIO tienen otra nuevo realidad uh, institucional de reestructuración, consolidación de oficinas y ahora hay algunos señores en uniformes militares dentro de su institución. Quiero hablarnos un poco de, de cómo está ocurriendo eso. Eh, Jim preguntó para mí. ¿para mí? Qualquer dos brasileiros? Ah, uh, essa, eu não, não, não vi essa implementação de uniformes militares no uh, meu escritório no, normal. Uh, ah, talvez esteja perguntando sobre os diretores, presidente da instituição. Isso, não, não, foi foi, uma forma de falar, não, não mais, de, de que agora há militares impostos importantes na instituição. Ah, sim, Eu posso falar um pouco? Isso, Carlos. Ok. Bom, aqui no em Brasil, desde as mudanças de governo com o presidente Bolsonaro, temos enfrentado uma série de, de mudanças institucionais. La primera, la más, más, más inmediata, fue la substitución de muchos de nos, nuestros colegas, funcionarios, servidores, eh, por militares. ¿eh? polícias militares, de bomberos, de cuerpos de bomberos, de ejército, para ocupar los cargos más superiores de presidencia, de directores, eh, de coordinadores como todo, de, de jefes. Eh, ahora, en los últimos, los últimos meses, nosotros tenemos una nueva mudanza de la estructura del de Instituto Chico com con la reducción, una, una, una mudanza que en mi percepción, mi, mi, mi punto de vista, es, como dice, maluca, no sé si se comprende, desnecesaria, que um un, un, conjunto, un conjunto de, de, de coordinaciones regionales, de centros, de unidades de conservación, de áreas protegidas, para agrupamientos. Entonces, como dijo Ana Paula, eh, si hoy en la Floresta Nacional de Palo Rosa tiene solo dos servidores, mañana teremos solamente un servidor o menos, un, un, un técnico o menos, para cuidar de una área muy mayor, muy, muy, muy más grande. Eh, y en estas nestas mudanzas, en estos cambios, eh, Muchos de nuestros colegas del Instituto Chico Mendes fueron sustituidos por militares, policiais militares, principalmente, en los cargos de refia. De, de uh, nosotros hoy llamamos el Instituto Chico Mendes de una institución militarizada. Casi todos los jefes son policiais militares. Eh, Esto trae una seria consecuencia, de mi punto de vista, que es la falta de, de capacitación, de compromiso con, la, con los objetivos de conservación, porque estas, estas personas son simplemente cumplidores de órdenes. Si el presidente Bolsonaro y nuestro ministro dicen, nuestro presidente de institución acepta, y todos los otros después también simplemente siguen las órdenes. Y hoy en Brasil tenemos eh, datos muy, muy, muy malos eh, sobre la conservación. Eh, los aumentos de, de área eh, desmatada, deforestada en Amazonía, eh, invasión de áreas... Eh, ojalá estamos llegando las épocas de fuego aquí en Brasil. No sabemos cómo serán, si tenemos las brigadas suficientes, si tenemos eh, todo lo, lo aparato necesario. En eh, últimos dos años de este gobierno, nosotros experimentamos algo de cerca de 30 a 45% de reducción de nuestro de nuestro dinero, si, institucional, no me recuerdo no como hablo, uh, entonces le, seguimos trabajando por pasión porque eh, está muy, muy, muy, muy difícil eh, nosotros que, son, que somos comprometidos con la causa de la conservación de biodiversidad lidarnos con este tipo de, de mudanzas, se si, de de ocupación de nuestros puestos de trabajo por personas que no tienen nada a ver con, con, la, con las áreas las protegidas. Eh. Gracias Carlos. Y uh, no, es, no es para hablar negativamente de ustedes, pero ánimo. Sabemos que están atravesando una situación muy seria. Uh, Uh, nosotros como presidente que ni quiso admitir que teníamos una pandemia y ustedes con uno que lo descalificó como un resfrío uh, sí. le, uh, uh, leve y, uh, y no se sienta mal porque en Estados Unidos ya llevamos tres años y medio donde casi todos sus puestos altos en las instituciones ambientales los están liderando sus propios enemigos y abogados que por años han luchado contra la ley de ambiente y uh, el trabajo de esas instituciones. Entonces hemos puesto a los lobos encargados del rebaño, para ponerlo así. Así es que ánimo, estamos pasando por lo mismo, pero en nuestro caso esperamos estar ya llegando al fin uh, en algunos pocos meses más, si Dios quiere y el pueblo reacciona. Bueno, jóvenes, uh, creo que Deborah quería hablar y con eso creo que vamos a cerrar esta, esta sesión con algunas palabras de cierre de Ryan. Deborah. Sí, gracias. Uh, hace más o menos 20 días que estoy de licencia, pero uh, estuve trabajando en teletrabajo en, ma, en ma casa, mi casa. Y acá tenemos algunos problemas porque tenemos las comunidades interior de las áreas protegidas, que yo soy jefe. Y ahora tenemos algunos casos de la pandemia en las comunidades. Y, y tenemos esa, eh, esa dificultad porque no, no logramos êxito en el ¿no? Es ah, muy grande la área y las personas de, de las comunidades no quedan sin sí, la, la casa. Uh, y, también tenemos algunos problemas por de la pandemia, la selección de, de brigadistas para el época de fuego. Y ahora estamos planificando la, la monitoreo de las tartarugas, que son, son una, una especie amenazada de extinción, la, la, la área protegida. Y tenemos a, a, más de 30 años del monitoreo y ahora no sabemos cómo hacer porque no podemos hacer las reuniones en las comunidades para organización y más dos o tres meses a empezar la, la época de reproducción de, de esos animales y no, no sabemos cómo hacer para contornar todo eso, pero tenemos esperanza que vaya a mejorar. y Uh, hace también uh, aumento de la deforestación. Because, um, nosotros tenemos algunos alertas de desmatamiento en las áreas protegidas acá, pero no logramos esto en mover a los policías, en los fiscales para hacer lo correcto, en, en actuar los invasores. Eh, seguimos intentando Carlos habló sobre los cambios en la institución. Eso también ha dificultado un poco nuestro trabajo. Pero también hay en, otro, en otra mano un grupo de personas que está planificando el regreso a las actividades. Pero no sabemos cómo será porque la pandemia es... es Maior a cada día, y nos ha preocupado con todo eso y seguimos, tenemos esperanza de días mejores. Y, oh, eh, voy a tener que salir, porque mis hijos, so, eh, gracias por compartir estos momentos con ustedes, estoy muy feliz de verlos. De los, eh, besos y abrazos para todos, sigamos. Obrigado Deborah. y ya hemos estado en línea hora y media y sé que algunos de ustedes como habló Selene tienen que reportarse a base siempre los jefes quieren saber que están trabajando y Entonces uh, vamos a dar por cerrado esto con algunas palabras finales de ryan si quieras, si quieren todos este poner sus pantallas para poder despedirnos uh, el mío tengo un gran carpa que pesqué atrás yo estoy saliendo a pescar mucho para mantenerme en forma y este aprovechar las áreas protegidas que no han cerrado, pero realmente ha sido un gusto verles a todos. Ryan, les dejo con algunas palabras finales de sabiduría. Bueno, Jim, este, este, muchas gracias. Y, y como Jim nos está mostrando una foto ahí del éxito que él ha tenido en la pesca, nos está mostrando la importancia que yo quería resaltar sobre el autocuidado, o sea... Yo sé que en este momento de la pandemia seguimos pensando en cómo ser, eh, cómo continuar con el trabajo y claro que hay necesidades de trabajo que tenemos que cumplir, tenemos que mostrar a los jefes que estamos conectados, que estamos cumpliendo, pero este, yo creo que también es un momento ideal para pensar nuevamente en el autocuidado, que es que yo necesito primero que es que mi familia necesita primero y de ahí nos posicionamos para poder tener mayor efecto en los otros ámbitos de nuestra vida. Este va mucho hacia un pensamiento de, de una mentalidad de abundancia. Se habla de la, la mentalidad de abundancia o la mentalidad de escasez. Y esa mentalidad de abundancia siempre nos permite ver el lado positivo de lo que nos... Nos presenta en la vida, y claro que no podemos alterar lo que estamos enfrentando, pero sí podemos pensar en qué es que nos estamos disfrutando en esa nueva realidad. Y cuando comenzamos a regresar a abrir de nuevo y regresar a una, a una nueva normal, qué es que queremos rescatar de este periodo que queremos implementar en la nueva realidad. O sea, usar este momento también para imaginar. Cómo las cosas pueden cambiar para que no simplemente volvemos a lo que era antes. Imagino que muchos están diciendo, tengo mucho más tiempo para mi familia, para mis hijos. Yo tengo mucho más tiempo para, yo estoy durmiendo más que nunca ahora. Este, yo estoy meditando más, saliendo al aire libre más. Este, ¿Qué es de lo que he podido hacer en este, esos dos, tres, cuatro meses que yo quiero asegurar cuando reabrimos, que quiero asegurar que no voy a perder esto. Yo creo que es un momento que podemos hacer esto. Pues vemos cómo vamos todos. Estamos aquí para apoyar en todo lo que podamos. Eh, un gustazo verles a todos ustedes con caras sonrientes, eh, avanzando con los trabajos, con las familias crecientes. Este, pues, y un, un enorme abrazo desde nuestro rinconcito del mundo y esperamos poder eh, abrazarles personalmente en breve. Un gusto. Que les vayan súper bien. Suerte. Mantenemos chao, en contacto. Chicos chicas. Hasta luego. Felicidades para todos. Un gusto. Chao, un, un saludo bien. para todos. Chao. Chao, chao. Chao. Abrazo. Chao. Chao. Chao, abrazos. Que estén bien. Fora Ricardo Salles. Fora.